Encima ya, Qué cojonante, A mí me ha salido de la señal de la peña hasta que no la tenía en el pie no, ¿Qué? Qué? ¿Arriba la puta ropa, tío, qué buena Viene <risa> <risa> <risa> <risa> mongolo, me mata a mí, tío <risa> Dios, tío, me la ha sacado y me la corta, mano, me cago en todo lo que hagamos. ¿Qué era eso? Creo, italiano. Dale. de? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí? A eh, Abre abro las 6. ¿Abró las 6? Sí. Estamos localizando el siguiente punto. Le damos a las 6. Le damos a las 6. ¡Uy, Dios! Creo que casi me abro. De segunda, a de segunda, a ver, a ver, a Movistar a a ver, a a ver, pequeños ver, ¿no? sí, sí, bueno. claro, claro, a el a ver, a lo que ha Le han tapado la boca y he